Gracias Carolina, Fulvio, Amado y a todo el equipo de producción. Como yo siempre tengo información de primera mano y someto a cualquiera que me desmienta, pues yo todo lo guardo y todo lo agendo. Aquí tengo la agenda de todos los temas que yo trato. Para cuando me pregunten sobre algo, vengo y lo busco en la fecha, busco el video y que me desmientan, que me demanden. Tengo una información de la Fuerza del Pueblo. Dirigentes de San Francisco de Macorís, de la Fuerza del Pueblo, han decidido... Abandonar ese partido a raíz de una situación que se está dando a lo interno. Atención, para los que piensan que todo es chisme, que me les mientan también. Tengo una información de un alto dirigente de ese partido que dice que está disgustado, que hay inconvenientes por los aprestos antidemocráticos que hay en ese partido. ¡Ah! ¿Por qué? Porque se están eligiendo las autoridades eh, nacionales y provinciales, ¿cómo? Ven tú, ven tú, ven tú, que tú eres de lo mío, ven tú, que tú eres de lo mío, ven tú. Desmiéntanme eso. Desmiéntanme eso. Y salgan a investigar. Son los periodistas de Telenor. ¿Vamos, vamos a salir para la calle. ¿Ah, vamos a hacer esa preguntita. A ver, ¿qué está pasando en la fuerza del pueblo que hay disgusto ya? Que mucha gente lo prometieron algunos puestos dentro del partido. No estoy hablando del gobierno, estoy hablando del partido. Y que ahora... Lo dejaron fuera. Y hay disgusto y división ya dentro de la fuerza del pueblo a raíz de aprestos antidemocráticos según la denuncia que hacen dirigentes de aquí de la provincia de Duarte. Pero escuché, Le dejo esa cacarita ahí. Escuché ayer que se estaba informando de un congreso, Juan Bosch, para uh -huh. noviembre. Bueno, te estoy diciendo Entonces, si de está, algo que está sucediendo ahora, si no del futuro. Si están planeando un congreso es porque se pretende elegir las autoridades de manera de Que, la, que respondan ellos. ¿Quién es el presidente de la fuerza del pueblo aquí? Que muy, responda a esa pregunta. Es muy probable que esas sean autoridades Pero, provisionales hasta que el Congreso se bueno, dé, porque tiene que tener, yo, tienen que tener dirigentes que verdad manejen yo, el partido. Esto es como, como la, como, como, como el derecho, tiene que ser cierto y tiene que ser actual. Yo no puedo hablar de futuro, tengo que hablar de ahora, no, de no. que hay. Eh, división ya dentro sí, pero de la fuerza lo, lo del que pueblo. pasa que las cosas tienen sus matices ¿sí? bueno pero tiene que dejarme dar la, la información porque si no la información sí, pero la supone, tiene su matiz. préstame los papeles que están ahí miren cambiando de tema porque entonces si lo que yo voy a decir aquí va a pasar como aquella vez que yo dije aquí que Leonel se iba del PLD que dijeron en este programa eso es sin asidero lo que tú estás diciendo no tiene y lo advertí el primero que habló en este país de que Leonel se iba de, del PLD ahí, lo dije el 8 de octubre. Está grabado ahí. Así dijiste tú que iban a ganar. <risa> bueno, hay, hay, hay la, la sociología y te voy a explicar lo que es la sociología. ¿Qué han dicho la, sociología Ay, ya, ya. la sociología establece los fenómenos sociales y tú sabes lo que se dio en febrero. Y tú sabes lo que se dio en febrero. Como dijeron también aquí, que yo estaba loco cuando dije que había que cerrar el país, que un país no se cierra así. Él no, no fue el país que lo cerraron, fue el mundo que lo, que lo terminaron cerrando. Porque se creen que uno viene a inventar aquí. Pero el tema que yo tenía para hoy, déjame ver aquí, estaba buscando los documentos de, de reglamento del PRM, que yo lo tengo, el reglamento interno del PRM, pero se ha extraviado. Bueno, mañana lo traigo. Fito, mire, señores, a propósito de sociología... Hay que estudiar para poder entender los procesos, hay que estudiar, ¿verdad? Yo dije ayer en mis redes sociales y en el grupo, algunos grupos de, de WhatsApp, donde uno debate, que la designación de Carlos Pimentel llenaba de lodo a participación ciudadana. La gente de una vez se pone eufórica, ¡Tú estás loco! Porque no entienden el fondo del asunto. Cuando yo digo que... La designación del director ejecutivo de participación ciudadana en una función pública llena de lodo a participación ciudadana. Yo no me refiero a la persona en sí. Carlos Pimentel, yo no le conozco. Estuve viendo ayer su pedigrí, su, su, su, su trayectoria. Me parece una persona que, debe, que está obligada a hacer un buen trabajo. ¿Verdad? Ahora bien, ¿qué pasa? Participación ciudadana, y aquí voy a, voy a la sociología, ¿Verdad? ¿Qué es la sociología? Es el estudio de la sociedad. Y dentro de, de la sociedad, ¿verdad? Hay intereses sociales. Y dentro de los intereses sociales, hay grupos sociales. Donde están los partidos políticos, donde están los grupos de presión, como son el Falpo, ¿verdad? Como, como es la sociedad civil. Tenemos que entender eso. Pero hay que estudiarlo primero para entenderlo. Entonces, ¿qué pasa? Hay que saber cuál es la función de cada uno de esos grupos sociales. Ojalá Rita pudiera venir un día hablando de eso. Ahí están los partidos políticos. ¿Cuál es el objetivo de un partido político? Conseguir el poder. ¿Cuál es el objetivo de un grupo de presión? No es el poder, es eh, eh, influenciar en las decisiones políticas, pero no buscan el poder. Y aquí voy a leer, verdad, estoy citando a, a Pedro Pablo Hernández, Tratado de Sociología del Derecho, donde habla de los grupos de presión y dice que estos grupos no buscan el poder político, ni buscan para sus miembros posiciones en el Estado, ya que su objetivo es influir en las decisiones del gobierno, pero sin asumir ningún tipo de responsabilidad en el tren gubernamental. Esa es la esencia de esos grupos de presión. Pero, cuando hablamos de la sociedad civil, se establece la existencia de una sociedad civil diferenciada de la sociedad política, porque eso es un prerequisito para la democracia, es el equilibrio y participación ciudadana. Siempre se vendió como un tercero imparcial que incluso daba informes sobre el resultado de las elecciones, daba opiniones como un tercero imparcial, incluso que hacía movilizaciones como un tercero imparcial, donde eh, eh, acusaba, eh, propunaba por, por, la, por la transparencia, qué bueno que así fuera. Pero cuando los ejecutivos de participación ciudadana, que llevaron un discurso siempre contra el gobierno, pasan a formar parte de un gobierno que en un momento era de oposición, un partido que, que era de oposición, entonces manchan la imagen de la institución. No estoy diciendo que no sea la persona correcta. No, yo verdad. creo que Luis Abinader dio un palo porque se quitó un peso de encima y, y, se, y le puso la, la bola en la cancha de ellos. Ahora, tengan, resuelvan ustedes el problema de ustedes si lo hacen mal. Es que yo creo que él no asumió esa posición como, pa, como miembro de... No. De participación Ajá. ciudadana, así si pero no, a la nivel articula... personal, pero a no es participación personal, ciudadana. Eso no lo involucra. Eso no, le involucra. Para poder explicar eso no esto. involucra a la entidad. Bueno, pero para poder para explicar nada. esto, no, no, se no, le denunció. No, no. casi no podemos. Es que el análisis no puede ser. Bueno, pero ideal. déjame hacer mi análisis y luego tú tienes que hacer tu análisis. Porque yo no quiero. lo interrumpo sí. a ninguno de ustedes. ¿Qué pasa con participación ciudadana? Porque no te da la gana, pero nadie te lo prohíbe. Porque bueno, es pero yo permito que ustedes desarrollen sus ideas. Bueno, pero Porque está si, bien. No me A ti nadie entender, te la ha no, no se entiende yo el mensaje. que una cosa es a título personal y otra cosa es como parte de una Participación Ciudadana fue acusada en varias ocasiones de ser un grupo del PRM eh, camuflajeado con el nombre de Participación Ciudadana. Y cuando entonces tú vienes y coges un puesto, inmediatamente llega el partido del PRM aparentemente le dan la razón a aquellos que hacían esa denuncia. Yo nunca estuve de acuerdo, pero ahora tengo mis dudas. Ahora tengo mis dudas, lamentablemente, no porque Carlos Pimentel no tenga la capacidad o, o no tenga el, eh, el background o lo que sea. No se trata de Carlos Pimentel, se trata de una institución que es no partidista. Si pueden entrar a la página de, de, de Participación Ciudadana, atención, Giovanni eh, Cordero, que dice una institución no partidista. Y si usted busca... La misión, la visión y los valores de participación ciudadana va a ver que no son compatibles, no son compatibles con los partidos políticos. ¿Y qué pasa? Participación ciudadana en las elecciones pasadas criticaba todo, compra de cédula, ahora no criticó absolutamente nada, y dijo todo funcionó bien. ¿Por qué? Porque aparentemente ganó el partido que era de su preferencia. Es a eso que yo me voy. Es esa parte, porque le hicieron daño a Participación Ciudadana. Mañana los jóvenes que seguían a Participación Ciudadana van a decir, ah, oh, pero ve acá, están utilizando esta institución para conseguir un puesto. Y entonces, ¿dónde me quedo yo? Pero, me quedo pero yo? perdón, Yerjan, yo creo que estás equivocado. Un momentito, momentito Porque yo no Carlos quiero, Pimentel. Hablas, no, pero pero estás equivocado. Tu tiempo, eso es lo que lo que tú piensas. Eso es lo que tú equivocado. piensas. Eso es lo que tú piensas. estás es pero, pero es que no que si que no, no voy a venir a esa pues hablar Yo no puedo tener una opinión propia aquí porque me la quieren condicionar. No, no es y eso no es democracia. No es usted en su tiempo. No es cuestión de democracia. Bueno, pero usted acá, en su tiempo este dijo pero tampoco es tuyo, tuyo para que pero yo estoy regla. decidiendo que se me cumpla mis mi ocho minutos que me da la producción no importa, para yo expresar mis ideas puede, pero no me no a decir concepto. que estoy equivocado se te puede aclarar el concepto porque lo que pasa es que tú crees que cuando tú estás hablando nada más puede decir. Bueno, es que este no es mi es tiempo. tiempo Carolina la, dijo la, todo el, lo que quiso ahorita el Julio de este dijo todo lo que quiso tiene otra característica diferente no a lo que tú lo piensas así no se puede si yo preparo un tema y no me permiten concluirlo entonces eso eso es totalitarismo eso es trujillismo lo que tú estás diciendo no, tú no ¿Qué democracia es esta es, la que lo tenemos en este pasa programa? Es que donde yo no puedo concluir mi idea, idea. que democracia más bonita, bueno, que democracia.